si te veo te he visto a ver vamos, joder se te queda siempre nada vale, pues me voy vamos aquí Bien a ver, a ver, a ver oh. bueno, voy a ver si puedo construir aquí un poquito básicamente <ríe> esto es complicadillo, eh desde aquí mi admiración a todos los que construyen esas construcciones que hacen de locos Casi sin sentido. Está disparando... Ah, es que queda... Queda otro, ¿no? Espera, a ver. A asomar por aquí. A ver... Ostras, a ver. Vamos. Ahí está. Hostia. Míralo. Vale, vale, vale. Yo creo que estos tienen que coincidir ahí. Yo creo que sí, si no... Vamos a ver si podemos ver a este otro. Ahí está, ya están. Pues si están liados, aprovechamos. Vamos. ¿Vamos? ¿Vamos? Madre mía, tío. Madre mía. la envidia a ver, desde aquí vamos, tengo que darle en algún lado por aquí a ver, vamos vamos, ahí está victoria ¡Ah! <ríe> tercera victoria del banquete Tercera victoria de la temporada, temporada... ¡Victoria, victoria!